Bueno, muy buenas noches. Eh, estamos acá nuevamente en esta noche para hablar de eh, pues las tensiones entre la OTAN y Rusia y el conflicto y la crisis en Ucrania. Para hoy, pues, tenemos a dos invitados, a dos invitados eh, pues expertos en estos problemas de la geopolítica y del... Y el análisis internacional. Por un lado está Alexander Montero Moncada, politólogo de la Universidad Nacional, magíster en, an en análisis de problemas políticos, magíster honoris causa en inteligencia estratégica de la Escuela de Inteligencia y, pi y candidato a PhD en estudios políticos de la Universidad Externado. Él es experto en Medio Oriente, Inteligencia y Seguridad y Defensa, Diplomacia, Terrorismo contra el Terrorismo y, y Estudios Estratégicos. Es docente, investigador, CEO de la firma Strategy and Global Race. Mucho gusto, Alex. Bueno, mucho gusto, no. ¿Cómo estás, su merced? Eh, por otro lado está José Álvarez Carrero. José Álvarez es abogado de la, pedagógica, eh, de la pedagógica y tecnológica de Colombia, adelantó estudios en ciencia política en la nacional, hizo un Magíster en diplomacia y relaciones internacionales de la Escuela Diplomática de España y la Universidad Complutense de Madrid. Es Magíster en Derecho con énfasis en regulación energética, ha sido profesor de diferentes universidades y es hoy consultor legal de, or de organizaciones internacionales y escribe sobre geopolítica en el portal en el portal virtual el comeg bueno buenas noches a sus mercedes muchas gracias por pues aceptar esta invitación eh, la idea es hablar hablar precisamente de este problema de la geopolítica contemporánea de la otan y del conflicto en ucrania y pues para eso quiero pedirle el favor a David que nos proyecte el mapa del que estábamos hablando ahorita. Y pues empezaríamos con Alex. Alex, si usted le tocara explicar así como de la manera más eh, mundana posible qué carajos está pasando en Ucrania, eh, ¿qué podría decirnos? Ahí el micrófono, su merced. Ah, ok, ya, ya está activo, perdón, qué pena. Eh, bueno, muy buenas noches, Shamil, muy buenas noches, José Álvarez y a todas las personas que nos están acompañando. Esto es relativa, relativamente simple de entender. Eh, y es que tiene que ver con muchísimas cosas y lo último con lo que tiene que ver es justamente con Ucrania. Tal vez lo primero que tiene que ver es eh, con ese interés en ruso, ese interés de Putin, por volver a restaurar de cierta manera el poder geopolítico que tenía antes, de cierta manera, la Unión Soviética, y que pierde Rusia cuando termina la Unión Soviética, termina la Guerra Fría, la Unión Soviética estalla, y Rusia entra en una serie de eh, problemas económicos, sociales, culturales de nuevas independencias y evidentemente militares hay que recordar que eh, si, si nos ubicamos en el mapa los estados bálticos, lo que está con, numerado con el 1, el 2 y el 3 eran eh, o dependían de Moscú Bielorrusia dependía de Moscú, Ucrania dependía de Moscú hacían parte de los territorios soviéticos eh, hace unos años Putin cuando empieza a organizar nuevamente Rusia, traza una serie de objetivos de política exterior y tal vez, o, o ni siquiera política exterior de poder, llamémoslo así y el primero era recuperar el control interno del territorio ruso, por eso es que ya no escuchamos nunca más de intentos separatistas Moscú acabó con cualquier intento separatista por ejemplo en Chechenia o en Osetia mm. Luego de esto, una segunda etapa eh, en esta tarea impuesta por, por Moscú era recuperar lo que ellos llamaban el extranjero próximo. Y el extranjero próximo eran estas ex repúblicas soviéticas. No recuperarlas para anexarlas a Rusia, sino recuperarlas para tener influencia sobre ellas. De los tres grandes frentes geopolíticos, uno Asia Central, el otro el Cáucaso, el otro Europa Oriental, en buena medida Moscú hizo la tarea con Asia Central, con el Cáucaso, a medias, pero lo hizo de cierta manera, y de pronto el teatro, donde menos capacidad de influencia tenía, era justamente Europa Oriental, allí solamente había logrado capitalizar el apoyo de Bielorrusia. Los estados del Báltico, imposible para Moscú acceder a ellos, toda vez que muy rápidamente, apenas independizaron, muy rápidamente se incorporaron a la OTAN, por lo tanto por allí no es. Y Ucrania... Era o es de pronto la ficha más importante para que Rusia logre recuperar el, el, el control de cierta manera Europa Oriental. Era la joya, la corona de la Unión Soviética. Era el sitio o era la despensa de Moscú. Es el sitio donde nace, de cierta manera, Rusia, porque Rusia no nace en Moscú, nace en el Principado de Kiev, y sobre todo aquí una, una variable muy importante que es el tema gas natural, no? Se vuelve uno de los, una de las tres grandes rutas de, de, de, de, de trazado de gasoductos de Rusia a Europa Central. Hay otras dos, pero esta, esta es tal vez la principal. Entonces, de cierta manera, es una forma de recuperar ese poderío de Moscú y esa capacidad de influencia de Moscú. Pero además de esto, hay dos elementos adicionales. Uno, tratar de ser el actor dominante en Europa, ¿sí? aprovechando o apalancándose en el gas natural, eh, tratar de ser el actor dominante en Europa y fracturar de pronto la, la, la, eh, el espíritu comunitario que volvería a Europa fuerte en toda una negociación con Moscú. Pero a mi modo de ver el objetivo más importante de lo que está ocurriendo acá, es que Moscú le muestra los dientes a Estados Unidos y a la OTAN y le pone, entre otras cosas, un, un tono muy fuerte, muy acucioso, a, enviándole el mensaje a Estados Unidos que le puede hablar de igual a igual y que así como Estados Unidos tiene esferas de influencia intocables, eh, posiblemente Rusia también quiera tener esferas de influencia intocables. Ese es tal vez a mi modo de ver el, el, el objetivo más importante, confrontar a Estados Unidos y ser el actor dominante en Europa. samil tiene el micrófono cerrado. Estaba diciendo, le estaba diciéndole a José que cómo la ve, porque está ocurriendo esto sí. y sobre todo porque es como eh, un tema como tan complicado de entender para, pues para la opinión pública o aparentemente tan complicado de entender para la opinión pública. Sí, bueno, eh, bueno, Alexander ha hecho una excelente introducción a este tema. Eh, hay algunas cosas que de pronto agregaría y es ya en lo concreto digamos aquí está todo, todo todo el juego macro ya alexander lo explicó los intereses que hay detrás de esto y ya el juego concreto que ha conducido como tal a esta crisis eh, en los últimos años especialmente en, lo, en, en específicamente entre rusia y ucrania como tal no y en esto podríamos decir que esta es una de esas herencias que quedaron después de finalizada la guerra fría y del desplome de lo que fue la Unión Soviética la desmantelación del pacto de Varsovia a finales de los 80 y pues eh, la división como tal de la Unión Soviética en, en, en, en las, 15, las 15 repúblicas que la conformaban, dentro de ellas está Ucrania está Rusia, ya pues eh, Alexander mencionó los países bálticos aquí en este juego específico como tal no ¿qué pasa? resulta que una vez finaliza una vez eh, la Unión Soviética como tal eh, deja de existir el 25 de diciembre del año 1991 y se, se disuelve en 15, en 15 países como tal. Uno de los acuerdos que se llega en ese momento entre esa Rusia decadente eh, conducida por, por, por Boris Yeltsin junto con eh, la OTAN y con Estados Unidos como principal país de la OTAN es que en ese momento se dice la OTAN ya no seguirá como tal avanzando hacia el oriente, ese es el compromiso como tal que, que, que se logra incluso desde antes, incluso desde Gorbachev justo antes de que, de que se desintegre la Unión Soviética se dice listo, la Unión Soviética eh, parará como tal toda su expansión, se llega incluso se, se acuerda como tal todo lo que va a ser el desmantelamiento del pacto de Varsovia con el compromiso de que la OTAN no avanzara más hacia el oriente pero ¿qué pasa? resulta que eh, tan pronto los países bálticos declaran la independencia de la Unión Soviética, Lituania, Estonia y, eh, y Letonia, en ese momento lo primero que hacen es empezar negociaciones para adherirse a la, para adherirse a la OTAN. Esos países se adhieren en, en, en la expansión de 1994 de, que hace la Unión Europea y resulta que una regla no escrita dentro del derecho de la Unión Europea es que para poder adherirse un país a este bloque comunitario previamente debe haberse adherido a la OTAN, eso es una regla no escrita que se cumple a rajatabla desde los años 70, cuando se adhiere Portugal, eh, en, los och en, en los 80 que se adhiere como tal España en 1986, todos estos países previamente debieron adherirse previa, eh, a la OTAN para poder ingresar luego al bloque comunitario, entonces estos países bálticos lo primero que van a hacer es adherirse como tal a la OTAN, aquí hay algo importante y es que estos países habían pertenecido al, al bloque, al bloque como tal, militar que había comandado la, la, la, la Unión Soviética, que era el Pacto de Varsovia. Bueno, le to, los países bálticos incluso eran parte de la Unión Soviética, eran parte del Ejército Rojo, y entran a ser parte en ese momento de la OTAN, y quedan justo a, a menos de, de 300 kilómetros de Moscú, queda como tal la capacidad de, de, de la OTAN de desplegar misiles, de desplegar armamento, de desplegar tropas, y luego de eso a finales de los 90, igualmente inician negociaciones para incorporarse otros estados, ya no parte de la Unión Soviética, pero sí limítrofes y que habían sido parte del pacto de Varsovia. ¿Cuáles? Entran ahí a ser parte eh, de, de, de ese bloque de la OTAN Rumania y Bulgaria, que van a entrar en el 2004 a ser parte de la Unión Europea. Entonces, previamente a eso se adhieren también a la OTAN. Y así van poco a poco eh, rodeando a Rusia. Y hay otro factor importante, y es que al comienzo, eh, las oligarquías del mal llamado Partido Comunista, que ya de comunista no tenía nada desde, los, desde, desde, desde antes, incluso de los 80, eh, luego son los que se hacen al poder, tanto económico como político de los antiguos países, tanto de la Unión Soviética como de los que habían sido aliados de la Unión Soviética, eh, cambian ideológicamente, se vuelven partidos conservadores, pero son los mismos líderes que venían desde los 80, y estas personas como tal... Eh, pues nada, en un principio siguen siendo aliados de, de, de Rusia, pero poco a poco desde Occidente se van impulsando una serie de revoluciones de colores, que así las denominan, por, por, por los colores que exhiben en las plazas, en fin, con un formato muy particular que va a utilizar eh, los países occidentales para apoyar ese tipo de revueltas, y pues lo que va a haber es un cambio entre la, esas oligarquías pro-rusas a oligarquías pro-occidentales, que siguen igualmente controlando pues de una manera poco democrática y gasteril gas esos estados, pero cambian en cuanto al enfoque internacional. Entonces eso lo vimos principalmente en el año 2000, 2004, en Georgia pasa eso, en, en el Cáucaso, y luego ese mismo año pasa lo mismo en Ucrania, con la, en, en Georgia la Revolución de las Rosas, y luego en, en Ucrania lo que van a llamar la Revolución como tal eh, eh, la Revolución Naranja. Ahí hay un cambio pro-occidental, pero Ucrania nuevamente logra acercarse a Rusia porque nuevamente Víctor Yanukovych llega eh, en el 2010 con un movimiento que se denomina el Partido de las Regiones, que recoge a todos los antiguos militantes del, del, del Partido Comunista, pero ahora en un partido conservador, bueno, de centro se denomina en ese momento, y llega hasta el 2014, pero en el 2014 nuevamente, Occidente apoya una serie de protestas para tratar de que haya un cambio de poder y tratar de pasar como tal a Ucrania a la, a, a la, órbita, occ a la órbita occidental. Entonces derrocan el movimiento del, del, del Maiden, se llama así por la plaza de Kiev en la que organizan ese movimiento. Eh, ese movimiento en el año 2014 derroca a, a, a Yanukovych y Ucrania pasa nuevamente a ser de la esfera occidental. Y Rusia le dice, en ese momento Rusia, claro, se alerta porque queda, queda prácticamente, si Ucrania caía, entre otras cosas, Rusia perdía prácticamente el acceso al Mar Negro como tal, y toda la flota, toda la flota sur en ese momento, además estaba, el puerto, los puertos de Siria estaban a punto de perderlos en ese momento, la base de Tartus que tiene en Siria, y aparte de eso iba a perder todas las bases que tenía en Crimea, entonces ahí surge una cuestión que alerta como tal a Putin, ¿Y qué pasa? Pues resulta que lo que van a hacer los servicios de inteligencia rusa es algo, retomando lo que había pasado 150 años antes con, con, con, con el norte de México, hacen la misma estrategia que hizo Estados Unidos con el norte de México para anexárselo. Y es, eh, tratan de hacer un movimiento pro-independentista, declaran una independencia como tal de la región de, de, de Crimea, y a la semana o a las dos semanas eh, hacen un referéndum y en ese referéndum, pues la población vota y dice no vamos a unirnos a Rusia y Crimea, que había sido ucraniana desde el año 1954, pasa a ser anexada por Rusia. Eh, Occidente lo condena como una violación al derecho internacional. Rusia ahí pues eh, esgrime argumentos del derecho a autodeterminación de los pueblos y se anexa a Crimea. Con el tema de Crimea, lo explico en un minuto, ya pues eh, cedo la palabra. ¿Qué había pasado con Crimea? Crimea históricamente fue rusa. Hubo una guerra, de hecho, muy famosa en, a mediados del siglo XIX entre Rusia e Inglaterra por Crimea. Crimea en ese momento, desde ese momento había sido, con el desmembramiento, el Imperio Otomano había pasado a ser parte de Rusia. Ahí ganó Rusia, pasa a ser parte Crimea de Rusia y sigue siendo parte de Rusia-Crimea, porque entre otras cosas la mayoría de población de Crimea no habla ucraniano, sino que habla, habla ruso como tal. ¿Qué va a pasar con esto? Resulta que eh, en el año 1954, después de la muerte de Stalin, que Stalin tampoco era ruso, era de Georgia, pero, pero hacía parte de la Unión Soviética, entra otro soviético, tampoco ruso, pero en este caso de origen ucraniano, y eh, hacer como tal... Eh, hacer como tal eh, el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética que va a ser Nikita Khrushchev Nikita Khrushchev como era ucraniano se le hizo fácil decir si somos el mismo país que es la Unión Soviética pues sencillo Crimea que históricamente era rusa ahora va a ser parte de Ucrania no pasa nada porque somos el mismo país es como hagamos cuenta como si a un departamento de Colombia eh, el presidente bueno eh, se hace toda la reforma no que fue una reforma constitucional que se aprobó por el parlamento en ese momento por el Congreso de los soviets y todo, pero, pero impulsada por el secretario general. Como si un presidente colombiano antioqueño dijera, pues eh, Puerto Boyacá, ahora vamos a pasar la Antioquia, y nada, pues el Congreso mayoritariamente lo aprueba y Puerto Boyacá deja de ser de Boyacá y pasa a ser de Antioquia y utiliza el país y ahí viene el conflicto. ¿Por qué? Porque en los 90 eh, resulta que la mayoría de población ucran de población eh, de Crimea habla ruso, históricamente tiene vínculos con Rusia, pero va a ser parte como tal de Ucrania. Y para Rusia es estratégico mantener a Crimea porque ahí es donde tiene toda la flota del Mar Negro. Más de 50 embarcaciones de, de, de tipo nuclear como tal tiene ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Llegan a un acuerdo y el acuerdo como tal es que se va a arrendar Crimea a Rusia por 100 años y a cambio de eso Rusia se compromete pues, a unas ventajas económicas y otras cosas con Ucrania, pagarle un dinero, en fin, pero esto en el 2014 cambia, porque en el 2014 se corre el riesgo de que Ucrania pase a ser parte de la OTAN, porque esa es la propuesta de las personas que impulsan las protestas en, en, en, en, en, en la Plaza Maiden y, y, y que derrocan como tal a, a, a Víctor Yanukovych. ¿Qué hace, sí, sí. ¿Qué hace Rusia? Ante el riesgo de perder como tal eh, Crimea y de que le desplieguen misiles en, en, en el sur y que le cierren las puertas al Mar Negro, a la flota rusa, pues lo que hacen es que se anexan Crimea de esa manera. A la par, otras regiones del, del oriente ucraniano, principalmente la región de Donetsk y Lugansk, conforman una federación que van a denominar el Donbass, que son dos, dos, dos, ciudades, dos provincias como tal con... Eh, con, con, con estos nombres en el oriente y esas provincias forman milicias, dicen lo que pasa es que en Ucrania los que dieron el golpe son fascistas, forman milicias eh, apoyadas por Rusia evidentemente y se declaran de facto independiente de Ucrania con el apoyo ruso, entonces ahí viene también otro problema súper complejo eh, porque desde ese momento eh, Ucrania por un lado ha intentado recuperar Crimea y por, eh, por la vía del derecho internacional, por ahora que no tiene los medios militares para disputarle a Rusia, eh, Crimea como tal, pero por otro lado lo que ha intentado también es, eh, por la vía militar directamente, intentar tomar Donetsk y Lugansk. Otras regiones la recuperó pronto, sobre todo la región de Odessa y toda la región sur, que inicialmente también fue vale. al golpe de estado, la recuperó pronto. Pero Donetsk y Lugansk siguen siendo de facto independientes de Ucrania. Entonces, esa es como la causa, Belis, aunque todavía no empezaba el conflicto, pero digamos, lo inmediato es eso, ya pues, teniendo en cuenta lo, lo macro que explicó como tal Alex, eh, Alexander. Hay otros factores ahí, como el tema del gas, en fin, que ya pues, más adelante lo, lo, lo hablaremos un poco mejor. Sí, sí, sí. Antes de darle paso a Alex, eh, queremos mostrar este... Último minuto de una intervención un poco más larga que hace Putin en los últimos días cuando lo cuestionan precisamente por esta tensión con Ucrania y pues ya le hago la pregunta que le quería hacer a Alex. David, por favor. Está sin sonido. Bueno, mientras eh, escuchamos, bueno, leemos lo que Putin está ahí diciendo. Eh, más o menos es una justificación aparentemente, pues, muy similar a, a pues, algunos argumentos que se han expresado acá. Recuerden a las personas que nos están escuchando que, pues, si tienen alguna pregunta, duda, si algo no quedó, pues claro, pues por favor háganoslo saber en los comentarios y pues, lo vamos resolviendo inmediatamente. Lo que yo les quería preguntar era eh, cómo es posible para Rusia, digamos, presen pues, eh, presentar este desafío a la OTAN cuando no viene a ser, yo no sé, más o menos, si no estoy mal, como el 3% del gasto militar mundial, mientras la OTAN, sumando a Estados Unidos y sus países, viene a ser más del 50, 55% del gasto militar del mundo. ¿Cómo es posible presentar este desafío? ¿Cómo es posible, como ya explicó José, anexarse Crimea y que la OTAN no haya sido capaz de decirles, ellos, ustedes, no ustedes no pueden anexarse países y que no pase nada, más o menos, porque al final se salieron con la suya. No sé qué puede decir Alex al respecto. Bueno, ahí hay varias cosas de pronto para, para presentarlas sistemáticamente. Lo, lo primero... Mmm, el argumento ruso de, de, es que yo me estoy defendiendo porque la OTAN se está expandiendo y me va a poner misiles en la frontera, es más una, una justificación a, a su política, como lo mencioné hace un momento, de intentar recuperar el poderío que perdió cuando la Unión Soviética se desintegró. Y eso tiene un elemento de análisis básico, y es que la Unión, pues, Europa no es tan grande. Europa no es tan grande. Si hablamos de la Unión Europea como tal, la Unión Europea no alcanzan a ser 5 millones de kilómetros cuadrados. Hay que recordar, por ejemplo, que Colombia con su parte marítima eh, son 2 millones y un poco más de kilómetros cuadrados. Casi que estoy diciendo que la Unión Europea son dos colombias y un poquito más. Entonces no es un territorio tan grande. Si hablamos de, de Europa toda, con la, par, la, la parte rusa, con la parte nórdica, eh, Europa en su conjunto son 10 millones de kilómetros cuadrados. Tampoco es que sea tan grande, es un poquito más grande que la cuenca amazónica. ¿A qué voy con esto? Que, que si la OTAN quisiera atacar a Rusia, bien podía atacarla con un misil puesto en Ucrania o con un misil puesto en Portugal. Da básicamente lo mismo. O sea, en términos operativos da básicamente lo mismo. Es más, incluso sería mucho más amenazante un misil desde, desde Portugal, que un misil desde Ucrania? Porque un misil desde Ucrania, un misil desde... Bueno, Ucrania no es parte de OTAN, pero lo estoy hablando es en términos de distancia. Estos misiles de corto alcance se llaman misiles tácticos. los misiles tácticos son y no son un arma, porque usted no va a detonar un arma nuclear donde usted también va a ser afectado por la radiación, por el efecto eh, secundario, la explosión que va a ocurrir a unos pocos kilómetros suyos. Entonces, en caso de, ocurri de, de, de ocurrir un ataque, es más peligroso el misil que está un poquito más atrás. Entonces, ese, ese argumento ruso es que yo me defiendo de la OTAN, insisto, es un argumento más eh, para justificar eh, ese, ese intento de recuperar el poderío anterior. Incluso, creo atrevería a decirlo, que lo, lo ha hecho incluso propagandísticamente bien, porque ha recordado el tema de los misiles de Cuba y ha dicho incluso ¿qué haría Estados Unidos si yo pusiera misiles en México? Sí, pero es que la situación no es la misma, porque la distancia entre, entre Moscú y México no es la misma que va a haber en el teatro europeo, sin duda alguna no. Ahora bien, aquí hay otra, otra consideración y es, y, es, y es también si la OTAN o oh, no, la OTAN es responsable o no responsable. En cuanto a su expansión, aquí se vuelve un tema del, del huevo y la gallina, ¿no? Entonces, pensemos un poco en los tres estados bálticos, ¿no? Lituania, Estonia y Letonia. Ellos se incorporaron a la OTAN rápidamente. Ahora, Rusia puede decir, es que la culpa es de ustedes por haberse metido a la OTAN. Ellos lo hubieran podido responder a Rusia, es que donde yo no me hubiera metido a la OTAN, usted me hubiera invadido hace rato. Entonces, se vuelve un tema del huevo y la gallina. ¿Quién realmente se vuelve amenaza o justificación para quién? Y de hecho los estados bálticos tienen mucho que temerle a Rusia, buena parte de su población es, es de origen ruso, hay que recordar que Rusia no termina en la, en la, en la frontera eh, occidental, llamémosla así, esa línea, si miramos el mapa, esa línea rusa eh, que parte de la mitad de Bielorrusia hacia arriba y que recorre las fronteras del 1, donde está numerado con el 1 y el 2, sino entre el 3 y el 4 vemos un pedacito color, color beige, ese pedacito se llama Kaliningrado. Eso también es territorio ruso. Entonces, donde Putin un día de esto se le diera por cerrar la frontera, sencillamente cogen sándwich a los estados bálticos. Entonces ellos dicen, me tocaba meterme a la OTAN. Entonces aquí se vuelve un tema, un tema del huevo y la gallina. ¿Usted por qué se metió a la OTAN? Y entonces el otro le responde, ¿usted por qué me quiere invadir? Esto, esto, lo que nos muestran últimas es el juego de poder en el escenario europeo. Y es un poco la pregunta ahora sí que usted hace. ¿Cómo Rusia logra retar militarmente a, a, a adversarios mucho más fuertes. Aquí hay que recordar el programa de transformación militar que, que hace Putin de, de las fuerzas militares de Rusia. De cuatro millones de hombres las baja a millón doscientos las vuelve mucho más ágiles eh, las mete en un escenario diferente de guerra, en una lógica diferente de guerra en una doctrina distinta preparadas para algo que se llama guerra híbrida que es combinar capacidades convencionales con capacidades irregulares. Por eso es que emplea Rusia, por ejemplo, eh, milicias que no son ya soldados del ejército ruso, son soldados en el retiro, pero que van a trabajar al servicio de los intereses de Moscú. Esos fueron los que desplegó en Crimea, esos fueron los que hicieron, llamémoslo así, el trabajo sucio en Crimea de alguna manera, cuando Crimea se, se separa de Ucrania. Y en buena medida son los que tiene desplegados ya en el Donbass, ¿sí? en, en Donetsk y en Lugansk, como una especie de cabeza de puente. Ese ejercicio de guerra híbrida le permite a usted que aunque sea más débil que su adversario en términos numéricos, a la hora de ir al combate seguramente le va a ir mucho mejor. Y el, el, el otro componente es el tema tecnológico. Rusia, si bien... Evidentemente en términos agregados va a tener menos presupuesto en defensa si se, si se mira a todos los de la OTAN en conjunto, pero ha hecho un programa de transformación tecnológica bastante bueno que incluso se debiera mirar con otro factor adicional que es el factor chino. Aquí China ha estado totalmente callada. Eh, haciendo un ejercicio de acumulación de poder militar, más no económico, en términos económicos, obviamente es muy visible, en, en, en temas cibernéticos, muy visible también. Pero a la par que China, Rusia también ha estado en ese programa de transformación militar y ha desarrollado una generación de misiles eh, que yo me atrevería a decir incluso que están un poco por encima de las armas estadounidenses actuales. Eso. Pues tiene un, un objetivo final nuevamente y es mostrarle los dientes a Estados Unidos, es decirle yo también puedo poner las condiciones y aquí ha tenido un poquito de apoyo, un poquito de ayuda, un poquito de apoyo del mismo Washington. Si uno hace un balance de la administración Trump, Trump en síntesis le desocupó el Medio Oriente a Rusia, Trump en síntesis le desocupó África a Rusia, Trump en síntesis le favoreció la consolidación de Crimea a Rusia y antes al contrario Trump atacó a Ucrania con el caso de, de, del Biden Gate. No sé si ustedes se acuerden ese caso donde por acusar al hijo de, de Biden eh, termina Trump también sancionando a Ucrania. Entonces Ucrania queda en la mitad de dos fuegos. El fuego es de Washington y el fuego es de Moscú. Normalmente uno se hace la pregunta aquí sin entrar en teorías de la conspiración si fue que Putin le favorecía o no le favorecía poner a Trump o si incidió en las elecciones de Estados Unidos. Esto es teoría de la conspiración, pero si uno hace un balance de lo que fue la administración Trump en el tema de política exterior, le hizo más de un favor a Moscú. Y hoy mismo el Partido Republicano está partido en dos. Los que son del ala Trump que, to que están reclamando que Estados Unidos no haga nada y que dejen que... que que Putin se meta a Ucrania y el, la otra parte, el Partido Republicano, que está reclamando que, que, que hagan una, muestra, una demostración de fuerza porque lo que está en juego es el poder de Estados Unidos. Entonces es básicamente esa, esa historia y la transformación rusa la que le ha permitido enfrentar, como usted preguntaba, eficientemente a la, a la OTAN y a Estados Unidos de paso evidentemente. A propósito de teorías de la conspiración, Juan Camilo Ubaque eh, comenta, saludo a los panelistas, al profe especialmente, mi pregunta es, ¿por qué la izquierda más liberal y progresista colombiana, no toda, está a favor de los lineamientos geopolíticos del Partido Demócrata? Un antecedente es la OCDE, ¿es posible que también sea afín a la OTAN? A propósito de, de esta pregunta, eh, yo sí creo que esto, bueno, esto tiene un componente propagandístico importante. O sea, por ejemplo, ahorita que hablaban de, del tema de, de Ucrania y del golpe de Estado que hubo en Ucrania hace poco, a mí me impresionó mucho ese documental de Netflix que se llama Winter on Fire, ¿sí? Porque, pues, uno, uno ve el documental y uno, pues, evidentemente como que... Claro, esta gente son luchadores por la libertad y la democracia y los derechos humanos y con toda, acaben con ese gobierno, no sé qué. Pero pues, no, pues hay variables que no se muestran en ese documental pues que termina siendo también un componente de propaganda. O por ejemplo, cuando desde los medios de comunicación se habla de que esto es una, esto es una tensión entre Occidente y en, dentro de Occidente nos meten a nosotros contra los rusos, y contra el bárbaro de Putin como si, como si la OTAN fuera una representación de toda una civilización en contra de otra no sé José qué opina al respecto Sí, ahí hay una cuestión no y es eh, digamos los imaginarios que se han construido en el común de las personas que vivimos en, en países tan lejanos como Colombia frente a estos temas y es que en estos temas de geopolítica eh, aún y no me explico cómo aún existe todavía personas que lo enmarcan como si fuera una lucha, al igual que en la Guerra Fría, entre dos bloques ideológicos, en fin. E incluso aquí hay gente que trata, incluso hay gente, uno lo ve en los foros, en las redes sociales, que cree que Putin es comunista y que, y que Rusia es de izquierda. Eh, Putin, hay que decirlo, eh, Putin es el, el, el, el partido de Putin. Eh, Rusia unida como tal es el equivalente... ...a lo que sería el centro democrático en Rusia... ...digamos ideológicamente... ...es un partido neoconservador... Eh, ...caudillista... Eh, ...tradicional... ...digamos que pretende como tal... Eh, ...nacionalista entre otras cosas... ...entonces es, es como el equivalente... ...pero la gente sigue asociando de que Rusia... ...por ser aliado de Venezuela es comunista... ...no Rusia no es... para ...el partido que gobierna Rusia no es ni siquiera de centro... ni siquiera ...es, es, es de derecha como tal... ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que evidentemente todo aquel que, que, que no siga la línea de Estados Unidos tiende, se tiende como tal, a, se tiende como tal a, a, a encuadrar dentro de es izquierdista, en fin, y no, aquí la lógica no es izquierda, derecha, ni nada de eso. Por el contrario, Estados Unidos, el partido gobernante, se autodefine como centro, algunos lo identifican como centro izquierda, incluso los demócratas. Pero pues en esto hemos visto que eh, los demócratas sí han sido mucho más expansionistas y mucho más de mantener la línea imperialista que cierta línea republicana, por lo menos en los últimos años. ¿no? Las, las grandes guerras que ha hecho Estados Unidos, eh, con excepción de la de Irak, la han hecho sobre todo los demócratas. Demócratas fueron quienes destruyeron Yugoslavia, demócratas fueron con Obama quienes eh, destruyeron Libia, demócratas eh, fueron quienes han apoyado como tal a los grupos... Eh, yihadistas en Siria, también iniciando con Obama, eh, demócratas son quienes actualmente pues, están con toda la atención, esta atención eh, con Rusia por el tema ucraniano, en fin, entonces ahí es una cuestión que más allá de lo ideológico yo creo que lo que va son los intereses de Estado y yo creo que esos intereses de Estado, bien lo decía Alexander al inicio de, de, de esta charla, Ahí en últimas, Ucrania sencillamente es un peón, un peón de juego entre dos intereses geopolíticos, que es el de Rusia y el interés occidental, entiéndase, una Unión Europea aliada de Estados Unidos, o mejor aún, Estados Unidos, más incluso que la Unión Europea. Y aquí hay una, un, un tema concreto, ¿qué es lo que hace que en el año 2014 Estados Unidos se meta de frente a apoyar, eh, apoyar a los manifestantes del Maiden, que sea quien financie como tal todo ese movimiento que se da en el año 2014 para, para, para derrocar a Víctor Yanukovych. Ahí hay una cuestión en concreto y es en ese momento le interesa que Rusia pare o por lo menos disminuya el envío de gas a Europa Occidental y el gas en ese momento atraviesa Ucrania y uno de los fines como tal de tratar de quitar a Ucrania de la órbita rusa era precisamente tratar de que el Rusia no pudiera exportar gas a Europa Occidental. ¿Y por qué Estados Unidos tiene interés en eso? Por una sencilla razón. Lo que quiere hacer Estados Unidos es que Europa sea su comprador de gas. Estados Unidos tiene, es el primer productor mundial de petróleo y el primer productor mundial de gas. Y sobre todo en el tema de gas, tiene mucho gas para exportar a Europa. ¿Cómo lo exporta? Pues nadie se imagina pues un, un gasoducto desde Estados Unidos hasta Europa. No lo que hace es que gas licuado eh, lo someten a altas temperaturas y luego lo, lo, lo, lo, lo vuelven como tal sólido, lo llevan en carro tanques y luego nuevamente en, en, en, en fábricas, como bueno, fábricas no, en, en, en máquinas, procesadoras, nuevamente lo vuelven, lo vuelven líquido. Entonces en ese, a, a Estados Unidos le interesa muchísimo el gas de Europa porque es muchísimo dinero el que puede ganar ahí por ese lado. ¿Qué pasa? Resulta que la tensión disminuye un poco porque Rusia sencillamente empieza a, a construir el Nord Stream 2, que lo va a construir al norte de Ucrania, para exportar el gas principalmente a Alemania. Pero ahí hay una cuestión también, es que ahorita, cuando ya prácticamente está casi que culminada esas obras del Nord Stream 2, a Estados Unidos le interesa nuevamente que vuelva la tensión, vuelva la tensión en, en, en Europa Oriental, principalmente para disuadir a Rusia y tratar de que los más que a Rusia, a los perdón, a los países occidentales, principalmente Alemania y los de la Unión Europea, para tratar de que corten vínculos con Rusia, tratar de imponerle sanciones y, desde luego, quedaría eh, echarían para atrás ese negocio, del Nord Stream 2, la construcción de ese gasoducto y Europa se volvería dependiente principalmente del gas estadounidense. Ese es uno de los intereses que tiene como tal Estados Unidos. Rusia tiene, otro, tiene el interés también de acumular, sobre todo, eh, la, los, los 120 mil soldados que están en la frontera con Ucrania para tratar de enviar un mensaje de que no va a devolver Crimea, de que ya Crimea como tal se, se, se va a quedar con ellos y no la va a devolver y que está dispuesto incluso a irse a las armas, pero yo creo realmente que en este momento no va a haber guerra, yo creo que incluso los mismos ucranianos lo han dicho, esto es una cuestión, ellos ya se dieron cuenta de ese juego geopolítico y han dicho lo que pretenden como tal es sembrar eh, Sembrar pánico para que nosotros seamos fichas de un juego entre Rusia y Estados Unidos. Y, y, y, y yo pienso que el juego va más por ese lado, más que una guerra real. Y ahí hay otros intereses, ahí hay otros intereses, sobre todo por ejemplo de Estados Unidos, de mostrar, de que, mostrar sobre todo que, que le presta apoyo a Ucrania para que recupere Donetsk y Lugansk por la fuerza. Y eso va por otro lado la cuestión es enviar un mensaje que eso es lo que, lo que ha inquietado tanto a los, a, los, a los demócratas más que lo que pasó concretamente en Ucrania, era el mensaje que se enviaba con esa pasividad de los republicanos durante el gobierno de Trump, de que no hubieran hecho nada cuando Rusia se anexó, eh, se anexó Crimea ¿por qué? porque aquí hay una cuestión que va más allá y es que eso puede enviar un mensaje equivocado sobre todo a China con el tema de Taiwán, ¿por qué? porque eso es abrirle, si Estados Unidos no intenta eh, por la vía militar prestarle apoyo a Ucrania para que recupere al menos Donetsk y Lugansk no creo que se vayan a meter a Crimea que ya fue anexada de facto por con, de, de facto por Rusia o sea, Sumer se cree que la siguiente detención va a ser esa con Taiwán ya está prácticamente y ahí hay una cuestión importante y es que Estados Unidos para Estados Unidos es vital enviar un mensaje a la comunidad internacional de que respalda a sus aliados, en este caso Ucrania y sobre todo, que respalda también a Taiwán, porque también ha habido tensión, sobre todo en, en el Mar Amarillo, se construyó una alianza hace poco, que fue el, el, el ACUS, eh, ha habido ahí una tensión bastante grande, y es una tensión que está derivada sobre todo por un tema de fabricación de microchips, porque Taiwán es el productor de los, de los microchips más avanzados, produce el 92% a nivel Mira, mundial, pero es que de Mercedes eso dependemos todos, y si... Y China en este momento, por la escasez que hay, quien haya ido a comprar un carro el último año se ha dado cuenta de que le dicen, se demora cuatro meses o cinco en que le llegue su carro nuevo porque hay escasez de microchips en el mundo y los microchips los fabrica Taiwán, sobre todo. Y China ha estado presionando eh, con sobrevuelos, sacó Venga, pero... el J-20, que es un avión de quinta generación el año pasado, en fin, y está ahí presionando. Y a Estados Unidos le interesa enviar un mensaje de que respalda a sus aliados. Entonces es fundamental para Estados Unidos mostrar fuerza en Ucrania para disuadir a China en el otro lado, para disuadir a China de que no vaya a atacar a Taiwán, porque lo que le va a decir es, mire, si, si nos metimos a Ucrania, que Ucrania no nos representa mucho a nosotros, en Taiwán, que es donde están nuestras fábricas, las fábricas de que usan nuestra tecnología para fabricar todos los aparatos electrónicos, que son los, los microchips, de última generación, que los fabrica Taiwán, el 92%, y es donde están las fábricas de Intel, pues sencillamente ahí nos vamos a meter con toda a enfrentar a Pekín como tal, que es el, eh, Pekín sí es un, un, un, un rival, un rival de peso para, para Estados Unidos y para Washington a nivel internacional, Rusia es importante por el tema de recursos energéticos y porque tiene armas nucleares, de resto no, Rusia ya no pinta nada, Rusia, desde que la Unión Soviética... Pero hay una alianza estratégica país, entre y China. Es una Rusia y China... ¿Cómo, perdón? Hay una alianza estratégica entre Rusia y China. Es que antes de que nos metamos con China, porque yo quiero terminar con eso, eh no nos salgamos todavía de Europa porque es que hay un punto que su merced tocó que es importante y bueno ambos tocaron que es importante que es el tema del gas y, y Alemania porque finalmente Alemania fue la que permitió ese gasoducto el Nord Stream 2 cierto si no estoy mal Alex me corrige hay otro que va por el sur también que yo creo que se llama South Stream eh, el tema, el tema de Alemania y, y, y el papel que juega Alemania como el centro de la Unión Europea, digamos, en estas tensiones, porque al final eh, Alemania, digamos, ya hizo la transición de Angela Merkel a este otro señor, que ahorita no recuerdo cómo se llama, y Alemania es la que ha estado como mediando ahí entre la tensión entre Estados Unidos y Rusia eh, por intermedio de la OTAN. No sé, Alex, cómo ve ese tema ahí. Y ahorita volvemos a China, porque sí, definitivamente China tiene mucho que ver en esto. Sí, mire, en efecto el gas, ya quitándole lo, lo estratégico y yéndolo un poquito más a, a, lo, a lo operacional, el gas es tal vez uno de los factores más importantes, no es el único, obviamente está, por ejemplo, el control de eh, Donetsk y Lugansk, que está a la cabeza de Puente de Ucrania, está fortalecer el litoral del Mar Negro para Moscú, pero bueno, más allá de eso es el tema del gas. Ahora bien, en efecto, otros... Actores pueden venderle gas natural a Europa, ¿sí? se lo puede vender en Noruega, se lo puede vender Turquía, se lo puede vender Israel, se lo puede vender Estados Unidos. Incluso hace un par de días se firmó un acuerdo energético entre Estados Unidos y Europa que varios, varios analistas coincidieron en decir que era más leña al fuego, justamente porque era decirle a Rusia vamos a buscar alternativas para quitarle el mercado europeo del gas a usted. No obstante, aunque hayan varios posibles eh, vendedores de gas a, a Europa, sin duda alguna ninguno puede poner unos precios tan competitivos como los que puede poner Rusia a la hora de transportarlo vía gasoductos. O sea, evidentemente, yo puedo desde Estados Unidos eh, llevar eh, buques eh, eh, de, de estos que, que son... Eh, la, la, el émulo de los buques petroleros, pero, pero que son específicos para transportar gas, llevarlos hasta, hasta Europa, mmm, allí, desmontarlos, enviarlos a una planta de, de, de transformación, eso es posible, pero evidentemente encarecería muchísimo el precio del gas, a diferencia del abastecimiento vía gasoducto directamente desde Rusia. Hay tres grandes vías de gas que tiene Rusia hacia Europa. El Nord Stream 1, el Nord Stream 2 que está en, en, en finalización, el South Stream que va por eh, que, que se está en parte el juego geopolítico de Rusia con Turquía que va por el Mar Negro por la costa turca y entra a Europa desde desde el sur eh, y lo que ofrece de hecho Ucrania como gran corredor de gasoductos hacia Europa. ¿Qué objetivos pudiera tener Rusia allí? Uno. En últimas, lo que necesita en Ucrania no es, no es ni siquiera invadirla, es un gobierno prorruso que le permita sacar el gas hacia Europa. Y lo otro que le interesa a Rusia es incrementar la dependencia europea al gas ruso y llenar, llevar el gas por la mayor cantidad de gasoductos posibles, Nord Stream, South Stream, por Ucrania, por el centro de Europa, por donde sea. Porque sabe Rusia que tiene una ventaja competitiva que no, se, no puede ser igualada ni por Estados Unidos, ni por Noruega, ni por nadie. Eso en parte explica los tiempos operacionales de la crisis en Crimea, eh, perdón, en Ucrania. Alemania ha reaccionado tímidamente. Algunos analistas dicen que es por el cambio de gobierno, porque hay una coalición de centro izquierda que no hubiera sido tan, tan activa como lo hubiera sido de pronto una, un gobierno de centro derecha como estaba antes con, con Angela Merkel y los partidos que la, que la apoyaban. Mm. Pero yo no creo que sea tanto por eso. Es sencillamente porque estamos en invierno y estamos entrando en la etapa más dura, del invierno europeo, que es febrero, justamente. Y Alemania no se va a exponer a llevar la contraria a Rusia para que Rusia le cierre la, el, el, la llave del gas y deje a la mitad de la población alemana a expensas del frío y del invierno. Eso lo sabe Alemania. Entonces Alemania tiene una posición un poco más suave, pues evidentemente ha enviado mensajes a Moscú diciéndole va a ser costoso, no lo haga, eh, va a enfrentar sanciones, pero a la hora de la verdad, cuando Estados Unidos le preguntó si estaba dispuesta a enviar tropa, Alemania dijo que no y se, escu se, se, se, se, se escudó en una prohibición constitucional de no enviar tropa ni material de guerra a zonas de conflicto. Entonces encontró la salida como evitar... Una, una actividad un poco más fuerte, un poco más agresiva en contra, en contra de Rusia. Francia va por lo tanto, va por lo mismo. Francia sabe que en este momento no le, puede poner, no, no, no le conviene ponerse a pelear con Moscú porque dejaría sin, sin calefacción a la mitad de Francia. El Reino Unido es un poco diferente, es un poco distinto, y en consecuencia el Reino Unido sí está en un, en, en un rol un poco más activo, diciendo yo sí voy a enviar tropas, yo sí voy a enviar armas, yo sí voy a apoyar con, con, con dinero a Ucrania, etcétera. Pero si lo miramos en conjunto desde la OTAN, incluso la OTAN misma hoy ya, ya abrió la puerta para, para salir de, de, de la crisis y dijo nosotros no estamos obligados a ofender a Ucrania en últimas porque es que Ucrania no hace parte del, del, de la organización, no hace parte del acuerdo. Entonces, al no ser parte del acuerdo, Rusia bien puede hacer con ella eventualmente lo que quiera. Entonces es una especie de backup, es una especie de puerta de salida que ya preparó también la OTAN en caso que, que, que Rusia decida definitivamente atacar Ucrania. El escenario final, que, que, que Rusia sea la que siga dominando Europa a través del gas y gane Ucrania para seguirle vendiendo gas a Europa e incrementar la dependencia europea sobre el gas ruso sumado al Nord Stream y sumado al South Stream. Insisto, allí los mercados o los proveedores de, de, de otros países van a ser residuales. Estados Unidos sí va a poder vender gas a Europa. Eh, Noruega va a poder vender gas a Europa, pero nunca al precio de, de Rusia, es que es una, es una barbaridad. Por ejemplo, estaba mirando unas cifras antes de, de, del programa, el, el millón de BTUs, que es más o menos la, la el BTU, es una, es una medida estándar de generación de energía y de gas eh, que vende Rusia a Europa, está por 27 dólares, que no se lo puede igualar nadie. Nadie, se lo envíe de cualquier manera, se lo no se puede colar nadie. Entonces, esa posición dominante la tiene Rusia y sabe cómo aprovecharla. Entonces, ahora sí, digamos, ya vamos como terminando el programa, pero a mí, a mí sí me parece como clave todo esto, sobre todo en términos de cómo entender el sistema internacional hoy en día. Eh, muchas veces uno ve como en medios de comunicación, sobre todo en los nacionales, eh, eh, como si siguiéramos en los 90 y, y Estados Unidos fuera la potencia indiscutible y el policía del mundo, pero pues el mundo ha cambiado un montón en estos últimos 20 años y el mundo, y yo creo que esa, esa, esa como, ese como ambiente de que todo se va a ir a la mierda y esto va a estallar la tercera guerra mundial en cualquier momento, tiene que ver sobre todo es con esa multipolaridad del mundo, o sea, realmente ustedes me corregirán hoy no existe una gran potencia que le ponga orden al sistema internacional eh, sino que hay unos hay una multipolaridad y ahí es clave la alianza de Rusia y China pero pues eso también genera un montón de incertidumbres o sea yo no sé si es si, si puede ser eh, si uno puede da, dar la certeza de que no va a estallar un conflicto en Europa, no sé si uno puede dar esa certeza, o si uno no puede descartar esa posibilidad hoy en día, o si termina estallando el conflicto por allá en el mar del sur, en el mar del sur de China, o no sé, donde sea, pero eh, ¿en qué mundo estamos hoy en día? O sea, ¿cuáles son las claves para entender el mundo de hoy? Eh, y el sistema internacional hoy en día a partir de lo que está pasando en Ucrania y la tensión entre la OTAN y Rusia. José, ¿qué nos puede decir al respecto ya para sí, cerrar el programa? Sí, bueno, eh, evidentemente el mundo, usted lo dijo, se ha transformado mucho en los últimos 30 años. Dentro de la teoría de las relaciones internacionales siempre se dijo que eh, después del año, del, del año 1990 se había terminado ese mundo bipolar en el cual habían dos grandes bloques, uno que era el dirigido por Moscú y la Unión Soviética y otro por Estados Unidos y eh, pues su capital Washington como tal. Se viene a un mundo relativamente unipolar en los 90, sobre todo porque, eh, digamos, lo que era la Unión Soviética se desintegra, Rusia queda devastado totalmente con la llegada del capitalismo, Rusia se, se empobrece, eh, pasa a ser un digamos un país donde miles de personas, millones de personas pasan a la miseria extrema, está dirigido en ese momento por una persona que de política exterior poco sabía, que era Yeltsin, una persona con, con problemas de alcoholismo y bueno, diferentes cuestiones complejas, pero resulta que del 2000 hacia acá, cuando asume la presidencia de Rusia Putin, sí ha intentado eh, retomar un poco la, la influencia que, tenía que, tenía que tuvo la Unión Soviética pero aún está muy lejos de retomarla. Yo creo que ese mundo, digamos, Rusia no está todavía a un nivel para disputarle de igual a igual a Estados Unidos eh, nada, salvo conflictos regionales. En Siria lo vimos, por ejemplo, pero ya a nivel global creo que todavía está muy lejos, sobre todo porque Rusia actualmente depende principalmente en términos económicos de la producción eh, energética, sobre todo en eh, términos militares, pues la herencia que tenía la Unión Soviética con el desarrollo de nuevas armas que ha hecho, sobre todo en el ámbito hipersónico, en el ámbito también de, eh, de, de, de defensas antimisiles, ha producido los S-400 los y S-500 que le dan ciertas ventajas en cuanto a defensa y eh, en guerra electrónica también ha hecho algunos avances, en fin, pero aún presupuesto, muchas otras cosas, está muy lejos de, de Estados Unidos y puede que en lo militar le haga algún tipo de frente, pero para decir actualmente que alguien es una superpotencia a nivel internacional se requiere más más allá de tener, de tener avances militares, se requiere muchos otros, desarrollo en muchos otros, en, en muchos otros ámbitos que Rusia aún no los tiene, pero ¿quién sí los tiene? Los tiene China o China está cada vez lográndolos y aunque todavía Estados Unidos está muy por encima de China, China cada vez recorta más trayecto con Estados Unidos. ¿Qué ha pasado? Rusia y China fueron rivales en el siglo XX, a pesar de que los dos eran en teoría socialistas desde finales de los años 50, esa disputa que hubo entre el maoísmo con, con Khrushchev, en fin, y eh, además disputas, sobre todo territoriales, eh, en, en, en el norte chino que llevaron incluso a enfrentamientos bélicos en 1964 entre China y, y, y la Unión Soviética, en fin. Entonces, ahí no había mucho, mucho, digámoslo así, de, de feeling entre esos dos países. Pero en los últimos años ha habido un acercamiento y ese acercamiento se dio principalmente porque China se dio cuenta que si requiere como tal expandirse, eh, debe contar con cierto apoyo ruso. Es decir, no puede, se dio cuenta que el rival no va a ser Rusia porque Rusia no le compite en las áreas que China sobre todo tecnológicas, que China pues viene desarrollándose. Y en poder y el, económico. Que, que, que China tampoco era el rival, sino que los dos dijeron, tenemos un enemigo común, que es mucho más fuerte, es Estados Unidos, y formaron una organización que se llama la Organización de Cooperación de Shanghái. A partir de esa Organización de Cooperación de Shanghái se vienen trazando proyectos en diferentes ámbitos. Uno de esos proyectos muy ambiciosos es el proyecto de la Ruta de la Seda, que pasa por Kazajstán, pasa por el sur de Rusia, en fin, que también explica parte de lo que pasó en Kazajistán a comienzo de este año, es decir, hace un mes, en fin, y ahí, ahí en eso pues Rusia y China se vienen entendiendo, yo creo que se van a entender hasta cierto punto, ya si China sigue fortaleciéndose y Rusia sigue desarrollándose militarmente, también es posible que en algún momento vuelva otra vez las tensiones entre Rusia y China, sobre todo porque actualmente están más por una cuestión estratégica de de, de enfrentar a Occidente pero ideológicamente en, en muchas cosas también tienen ciertas ciertas cosas, ciertas diferencias que en este momento no se hacen visibles pero que es posible que en algún momento se hagan, la cuestión es que antes de eso la prioridad china como tal sí es eh, frenar a los Estados en, Unidos y, y eh, por lo menos competirle de tú a tú a Estados Unidos y la rusa como tal es por lo menos frenar la influencia de Estados Unidos en Europa Oriental entonces, creo que los dos están en eso de acuerdo y por eso se vienen entendiendo relativamente bien. Alex, la misma pregunta, ¿cuáles son las claves para entender el mundo de hoy? Porque en estos temas siempre, como en la opinión pública, se genera como esa incertidumbre, nos vamos a morir todos, va a estallar la Tercera Guerra Mundial, o sea, ¿cuáles son las claves para entender el mundo de hoy? Bueno, mire, básicamente dos, dos grandes temas. El primero... A mí no me gusta autocitarme, pero en este caso me voy a cometer la, voy a cometer la ligereza de hacerlo. Eh, hace un poco más de un año un artículo mío fue publicado en la revista Foreign Affairs, eh, donde hacía yo una evaluación en términos teóricos del sistema internacional de la administración eh, Trump. Yo básicamente apalancándome en Kaplan, yo decía que Trump había recibido en Estados Unidos... Que era líder, no era la única superpotencia solitaria, ay perdón, no era la única superpotencia solitaria que podía eh, de, ordenar y determinar los destinos de todas las naciones, sino que era un líder sí, pero que se apoyaba en un pequeño sistema de apoyos secundarios. Eso fue lo que recibió Trump. China y Rusia, como competidores inmediatos, estaban mucho más atrás. ¿Qué se dedicó a hacer Trump en sus cuatro años? Erosionar los apoyos secundarios que tenía Estados Unidos. Entonces, iba a Europa a decirle a Angela Merkel que los alemanes eran unos tramposos que no, no estaban aportando lo mismo que aportaba Estados Unidos para la OTAN. Después se fue a Londres a decirle a la reina saber que los británicos eran unos traicioneros y unos cobardes porque no estaban apoyando los esfuerzos militares de Estados Unidos y entonces el diálogo transatlántico nunca estuvo tan fracturado como con la administración Trump, en el plano multilateral peor porque Trump sacó a Estados Unidos de cuanto organismo multilateral se le ocurrió, o sea de milagro no lo sacó de la OTAN ¿a quién se le ocurre retirarse la OMS con todas las equivocaciones que haya podido tener la OMS? ¿a, a quién se le ocurrió ¿O qué se, se le hubiera ocurrido romper con la OMS en plena pandemia cuando la OMS era la que iba a ser la protagonista eh, en el mundo de pandemia, en el mundo post-COVID? O sea, es una insensatez. Entonces, ¿cuál fue el mundo que entregó Trump? Ya no un Estados Unidos como líder único, pues indiscutible, apoyado con, con unos, por unos actores secundarios, sino... Un sistema internacional con grandes asomos, grandes asomos de un sistema multipolar. O sea, no Estados Unidos, no perdón, no Rusia y China a la altura de Estados Unidos, no, evidentemente no, pero sí ganándole espacios fuertemente en el Medio Oriente, por ejemplo, hay que recordar eh, esa, esa, esa entrega, que entrega, entre comillas, que hace Estados Unidos de Siria a Rusia, de Irak, en parte a Irán, y en consecuencia a Rusia vía a Irán de Líbano, Hezbollah, de una cantidad de cosas que han ocurrido en el Medio Oriente donde el que, el que se ha retirado ha sido Estados Unidos. En África, hoy el, los grandes actores en África son China y, y Rusia, en América Latina la misma historia. Entonces, además de tuits bravucones, por ejemplo, con la situación de Venezuela, Trump no hizo absolutamente nada. Entonces, entrega a Trump un Estados Unidos con serias grietas de poder y China y Rusia siguiéndolo detrás. Ahora vamos a la segunda parte de la respuesta. Si miramos a China, con, con la lógica geopolítica china, pensando en un mapa y China en el centro, es necesario pensar en una estrategia cartesiana, en los cuatro puntos. ¿ya? Nosotros nos acordamos con más frecuencia del proyecto BOR, ¿no? de One Bell, One Road, la, la ruta de la seda y esto. Pero eso es tan solo uno de, los cuatro grandes, de las cuatro grandes estrategias que tiene China. Una hacia el sur, que es la proyección hacia la Antártida, que esa va a estallar a final de esta década cuando el sistema del Tratado Antártico explote también. Otra hacia el Oriente Chino, hacia el lejano Oriente Chino, que vendríamos siendo nosotros aquí en la cuenca del Pacífico, de la, ahorita ya, me, ya la menciono. Y otra más hacia el norte, que es la, la, el Ártico. Y el Ártico a veces se nos pasa por alto y es que el Ártico vuelve aliados naturales a Rusia y a China por una razón muy sencilla, y es que la ruta de la seda hoy en su componente marítimo son 24.500 kilómetros. La ruta ártica se está descongelando por el cambio climático y esa ruta ártica, en el momento en el cual sea 100% operativa, vuelve los, el, el contacto entre Europa y, y China, lo reduce de 24.500 kilómetros, que es hoy a 11.000 kilómetros, ¿ya?, entonces, ¿a quién le interesa, entre otras cosas, el cambio climático? A Rusia y a China. China porque va a recibir lo que viene de Europa, el comercio que viene de Europa a Europa, a mitad de tiempo y a mitad de distancia. Y Rusia porque se vuelve protagonista porque es la dueña, la, la dueña del recorrido, es la dueña del litoral por donde van a pasar los barcos chinos. Eso, entre otras cosas, explica por qué la posición de Rusia y China en, en, en todos estos foros de, de cambio climático que son tremendamente apáticos, tremendamente parcos. Ahora bien, ¿En cuánto tiempo va a estallar toda esta situación y si podemos hablar de Tercera Guerra Mundial y si nos vamos a morir todos al mejor estilo de mira para arriba? De no mires para arriba, perdón. No va a ser ahorita, no va a ser ahorita. Esta crisis es la cuota inicial, a mi modo de ver, de lo que puede estar ocurriendo en el futuro. En el futuro podemos estar viendo un escenario geoestratégico ya muy similar al de la Segunda Guerra Mundial. Un teatro europeo y un teatro pacífico. ¿Cuál teatro pacífico? China está haciendo una acumulación de poder militar que no va a acabar al menos en los próximos 10 años. Está en, en un plan de construcción de portaaviones, de grupos de combate de portaaviones, para tener un, un grupo de 7 equipos de combate de portaaviones que a diferencia de Estados Unidos los va a concentrar en el Océano Pacífico. Estados Unidos tiene más grupos de combate de portaaviones, pero los tiene desplegados en todo el mundo. China solamente los va a concentrar en el Océano Pacífico. Cuando China haga esto, va a retar militarmente a Estados Unidos allí. Entonces vamos a tener un escenario muy similar al de la Segunda Guerra Mundial entre Estados Unidos y Japón. Ahora no con Japón, sino ahora con China. Y en Europa vamos a tener un escenario también militar entre aliados, ahora Rusia, apoyando a China, tratando de distraer a la OTAN, tratando de erosionar el contacto entre Estados Unidos y la OTAN por una confrontación en teatro europeo entre Rusia y los países europeos. Entonces ese tablero geopolítico... Ah, es más, yo, yo soy muy de, de, de, de una frase que le leía a Paul Kennedy, y era que la historia tiende a repetirse, si la historia se vuelve cíclica, y así como se desarrollaron las cosas en la Segunda Guerra Mundial, a pesar del cambio tecnológico, a pesar que sea casi un siglo después, muy seguramente las áreas de tensión van a seguir siendo, siendo las mismas. ¿Cuándo eventualmente pueda ocurrir esto? Repito, cuando China haya logrado finalizar esa etapa de acumulación de poder militar, y cuando Rusia esté mucho más posicionada en Europa, hasta ahora están acomodando, están acomodando las fichas, llamémoslo así, hasta ahora lo están haciendo. ¿En cuánto tiempo? Mínimo unos 10 años. O sea, después de 10 años, yo no me hago responsable por mis palabras, pero de aquí a 10 años podemos estar tranquilos. Después de 10 años, mmm, pensémoslo. Yo siempre le he dicho a Alex que es excesivamente realista y, y eso da como miedo, pero bueno, <risa> no, no. Juan Camilo Baque dice gracias, profe, excelente programa. Bernardo Romero, gracias, profe, por estos espacios, por la información y dudas aclaradas de este tema un poco confuso. Dayana Lisset Cristancho, muchas gracias, profe, por estos espacios. Y no, y muchas gracias a ustedes, ustedes dos son retaquilleros. Hemos estado entre las 15 y las 25 personas viendo el programa en la última hora. Creo que logramos aclarar el problema en toda su complejidad y ese era el objetivo. Y, y voy a seguir haciendo como programas de análisis internacional porque pues eh, faltaba, faltaban hacerlos y los voy a estar molestando y qué pena haber abusado de su tiempo y tenerlos un domingo a las nueve de la noche hablando de geopolítica <risa> y de problemas internacionales. Gracias Alex y muchas gracias José Álvarez por estas acciones. A ustedes, muchísimas gracias, a José, a Samil, y a todas las personas que nos escucharon, un gran saludo. Gracias a todos, y pues nada, que tengan una feliz noche, hasta luego. Sí, que descansen y que tengan un buen inicio de semana a todas las personas que nos están escuchando, y les estaré avisando de los próximos espacios y los próximos programas. Bueno.